Hola a todas y a todos, soy Borja Colón, director general de Coordinación y Políticas Públicas de la Diputación de Castellón, que junto con los compañeros de la Diputación de Barcelona y el Gobierno de Aragón, estamos impulsando el primer Encuentro Nacional de Datos Abiertos, que se celebrará en Barcelona el 21 de noviembre de este año. El propósito de esta primera edición es luchar contra la despoblación a través de la cohesión territorial. Os esperamos, no os lo podéis perder.